Concentración de vehículos clásicos en Molina de Aragón, donde la Plaza de España ha sido el lugar escogido para exhibir esos preciosos vehículos. A continuación una ruta por la Vega de Arias, escalera y finalizar en el Santuario de la Virgen de la Hoz. Bueno, pues nosotros somos un club, de, nos tenemos mucha afición aquí a los vehículos clásicos en Molina de Aragón y ya llevamos muchos años organizando concentraciones... ...y fue pues juntarnos así con esta afición que nos une todos... ...y de repente pues dijimos, pues, ¿por qué no lo hacemos esto un poco más... ...más profesional y más organizado?... ...y desde entonces pues todos los años organizamos una o dos concentraciones... ...hacemos una ruta luego por aquí por la zona del Alto Tajo... ...para que la, para que la gente que venga de fuera conozca lo que es la zona... ...y luego pues vamos a algún restaurante, comemos, hacemos comida de hermandad... Damos premios a los coches más antiguos, a la persona que viene más de más lejos, el coche mejor restaurado y pues con eso queremos que esta afición, pues aparte de ser un atractivo más para la zona de aquí de Molina de Aragón, pues sea para que la gente pues disfrute de sus vehículos clásicos que a lo mejor pues solo los saca dos, tres veces al año muy poco y así pues por lo menos los vehículos se les da un movimiento y luego pues mucha gente que nos... ...comunica que les gusta mucho el ver los vehículos... ...y por eso pues procuramos hacer aquí... ...pues en sitios de aquí, en pueblos de alrededor... ...por lo que son bermuds, almuerzos... ...y así pues porque mucha gente disfrute mucho más de esta afición. Hoy nos hemos concentrado en la Plaza de España... ...ahí en Molina de Aragón... ...que es el sitio digamos donde nos concentramos siempre... ...y luego pues solemos hacer recorridos alrededor de Molina... ...este año hemos salido hasta la Vega de Arias... ...de Vega de Arias hemos ido a Fuenbellida... En Bellida Escalera y luego hemos bajado al Barranco de la Hoz... ...y aquí en lo que es en la ermita de la Virgen de la Hoz... ...que es el sitio, vamos, de los más bonitos... ...que puede haber en el Parque Natural del Alto Tajo... ...pues aquí mucha gente que no había estado... ...pues queremos que lo vea esto también, lo conozca... ...y ya hacemos aquí la comida... ...y luego ya pues de comer de, después de comer, pues cada uno que se vaya... ...cada mocholo a su olivo, que decimos aquí. Saben ustedes que yo he quitado el impuesto mi padre de los coches... ...al final he conseguido que se monte la ITV... ...mi nombre como siempre, todo el mundo me conoce... ...Alfonso Espada... El mundo del motor de Molina Aragón. Bueno.